Me voy a conectar. Yeah, okay. Para los seguidores de Al día, nos encontramos desde la unidad de vigilancia comunitaria en Quevedo, donde en estos momentos se incorporan a las filas nuevos personal policial. Para poder contrarrestar... Todo lo que tiene que ver en relación a los grupos de delincuencia organizada aquí en la subzona de Los Ríos. ¿Cómo aportarán estos, los nuevos uniformados al desarrollo del trabajo que ustedes vienen realizando en contra del AMPA? Como mencionó el señor ministro y cumpliendo su palabra, se encuentran ya en específicamente aquí en Quevedo 40 servidores policías perfectamente capacitados, especializados luego de haber terminado su periodo de formación. Ellos nos van a colaborar conjuntamente con la parte eh, investigativa e inteligencia para realizar los operativos de control en los lugares álgidos según la georreferenciación del delito para iniciar con esa presencia policial a través de los operativos de control, vehículos, motocicletas y registro de las personas. cuándo ellos entran ya para patrullar? Ellos inician su trabajo desde el día de hoy, mediodía empiezan ya a salir con los operativos de intervención y especialmente para cumplir con lo que tenemos, dar y ejecutar las órdenes de detención de los más buscados en el caso de Quevedo y también de las personas que según las investigaciones que se han realizado en Fiscalía tienen que ver con hechos delictivos. Coronel, ¿cuál será la estrategia que van a utilizar ustedes con este nuevo personal policial? Ya, la estrategia para ellos, ellos van a trabajar específicamente en lugares focalizados donde que ha existido poca presencia policial y va a estar relacionado con la georreferenciación del delito. Lugares donde que pese a que hemos tenido la intervención policial, realmente una vez que la policía ha salido, este grupo de delincuencia ha, ha vuelto a operar. Entonces la presencia va a ser constante en esos lugares para evitar el, el hecho, hechos delictivos. Al momento 40, policía, ¿hay la posibilidad de que vengan más? Hasta el momento tenemos 40 policías y deben entender que eh, todo va de manera acorde a los medios logísticos que podemos poseer aquí en el, en el distrito Quevedo. Porque que vengan 40 servidores policías, esto implica también el tema de dónde ellos van a estar hospedados, su habitabilidad y las condiciones óptimas como personas que deben tener. ¿Está preparado el distrito para recibirlos a ellos aquí en sus instalaciones? Es decir, ¿tienen habitaciones, eh, ya están reparados los baños, ya está todo en buenas condiciones, coronel? Se ha hecho todo lo humanamente posible. Han puesto el corazón de policía para adaptarse a las condiciones que les podemos ofrecer aquí en Quevedo y dar ese servicio a nuestra comunidad. Ellos son recién graduados. Eh, hace dos meses ellos finaliza, finalizaron ya su etapa de capacitación en las escuelas de formación. ¿Las recomendaciones que se les ha dado a ellos al momento de que salen a las calles a enfrentarse con el AMPA, a estar haciendo los patrullajes? Sí, ellos conocen como profesionales las maneras y los procedimientos para poder intervenir, siempre salvaguardando la integridad, tanto del funcionario como de las personas que, va, que se van a encontrar en los lugares. De igual manera, contar... Y apoyarnos en que existe un acuerdo ministerial 4472, donde que faculta a la policía el uso del arma de fuego larga. En este caso ellos van a salir porque también ellos vienen preparados y capacitados para este tipo de armas largas. Aparte del personal que se ha incrementado, ¿también se les ha enviado vehículos, eh, dotación en armamento, coronel? El armamento lo tenemos y los vehículos van a venir de manera progresiva. ¿Aún no tienen vehículos? Vamos a realizar los vehículos, sí, con el apoyo de las unidades de inteligencia e investigaciones que apoyamos con los vehículos para la movilización de los nuevos eh, servidores. ¿Cuál sería también el llamado a la ciudadanía, ya que tenemos nuevos policías acá en el distrito? Lo que siempre se dice, confíen en su policía. Eh, estamos aquí para cumplir con lo que estipulan las leyes de nuestra constitución de brindar la seguridad a las personas y hoy con este talento humano que viene, realizar los operativos en los lugares donde que realmente se ha notado poca presencia policial. Gracias, coronel. Ha sido el coronel Escobar quien ha dado el recibimiento a los elementos policiales. Ahí en Tomás podemos apreciar el trabajo que van a realizar ellos. Esto es una, una práctica aquí en las instalaciones policiales, donde ya podemos ver al personal nuevo que está acá en el distrito Quevedo realizando las respectivas prácticas. Un vehículo ha sido colocado ahí para que se realice este trabajo eh, aquí, ...previo a su salida a las calles. Ya hemos escuchado al coronel Escobar mencionar... ...de que serán colocados en sitios focalizados... ...donde la delincuencia ha estado tratando de apoderarse de estas zonas. Eh, ya a partir de hoy serán estos nuevos 40 policías... ...quienes estarán en las calles de Quevedo... ...realizando los respectivos patrullajes. Este nuevo piquete policial... Tiene dos meses de que ya se ha graduado, ya han sido distribuidos, como lo mencionó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en días anteriores que visitó el Cantón Quevedo, donde mencionó, que se esperaba la presencia de estos nuevos elementos policiales para aportar con la seguridad. Recordarles que previamente habían 534 uniformados en el distrito Quevedo Mocache, hoy se han incorporado 40 policías más. Esta es la información que les podemos llevar desde el distrito de policía Quevedo Mocache para todos los seguidores de Al Día. Gracias por mantenerse conectados e invitarlos que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.aldía.com.es. Este es el trabajo que van a realizar los uniformados en las calles, como podemos apreciar aquí en las tomas. También pedirle a la ciudadanía, como ha mencionado el coronel Escobar, eh, que les den el completo apoyo a los uniformados para poder realizar sus trabajos también. Esto también aportará al tema de seguridad que en el cantón Quevedo y en la provincia de Los Ríos también. Ahí vemos ya salir al vehículo que estaba siendo utilizado como práctica. Recordarles también a todos los ciudadanos y a quienes acaban de conectar que en estos momentos se está realizando el recibimiento de 40 policías nuevos acá al distrito quevedo Mocache. Ellos van a estar a partir de hoy en las calles de la ciudad realizando los respectivos controles. Hacer también un remember, ¿no? contarle a los ciudadanos que a escala provincial ya se registran 140 muertes violentas. En lo que va de, de este 2022, el distrito Quevedo es el que ya registra 63 casos violentos, le sigue eh, Pueblo Viejo con 20, Pabaoyo registra 18 muertes violentas, Vinces registra 11, Ventanas 12 muertes violentas y el Cantón Buena Fe registra 16 muertes violentas. Ese es el comparativo que tiene la Policía Nacional ya con fecha actualizada. Es decir, hasta el día de hoy se registran 140 muertes violentas acá en la provincia de Los Ríos. Esa es la información que les podemos llevar a todos los seguidores de Aldía. Eh, recordarles que estamos en las redes sociales y también estamos en www.aldia.com.es. Ahí vemos el trabajo de una de las señoritas policías, quienes serán las encargadas de revisar a las mujeres que vayan a bordo de vehículos para que puedan ellas prestar su respectiva colaboración también. Bueno, gracias a todos los que han, se han conectado a nuestra señal. Recordarles que esto está ocurriendo acá en el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Recordarles que sigan nuestras redes sociales y gracias por haber permanecido conectados.